Bueno, de las vías, se ha pedido para ellos una solución. O sea, que... Me resulta muy emotivo. Yo, como saben las madres, los padres, pues he estado llevando, aunque sea desde la distancia, este asunto donde me ha sido posible. Eh, hemos tenido algún encuentro online, pero es la primera vez que hemos podido coincidir. Eh, y desde luego, coincidir no solo con vosotros, sino coincidir con ellos. No creo que haya, no creo que haya en Murcia un una reivindicación, un movimiento que se ha acabado como ¿no? Y os quiero decir que, que el soterramiento no será una victoria hasta que se suelten a los rehenes. Ahora mismo hay tres chavales que están pagando porque el señor Bernadette y otros señores han tenido un cambio. Y quiere, y quiere alguna cabeza de la alternativa. Y nosotros no podemos permitirnos. Nosotros vamos a estar, como hemos estado siempre, y como estaremos hasta que vosotros digáis a vuestra disposición sin ningún tipo de reserva y sin ningún tipo de eh, Entiendo que aquí, en este momento, eh, en el que que se está intentando que no se llegue ni siquiera a juicio, pues tampoco me interesa eh, tirar, tirar la cuerda más no. de lo que es aquí. Pero si os puedo decir, repito, que sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de reserva estamos a vuestra disposición. Aquí en Bruselas, en Estrasburgo y donde haga falta. Está ahí, lo hemos hablado antes, eh, de entrar en este evento pero si yo también adquirir ese compromiso y puedo decir que, que los compromisos los cumplo estáis invitados a venir al Parlamento al Parlamento Europeo a Pleno de Estrasburgo, llevamos otro caso ayer exponerlo al resto de diputados y diputadas, no solo a los españoles sino a, a los de los otros países de la Unión Europea para que se vea para que se hagan eco hay cosas que no se entienden y si no se ven. O sea, es, es difícil de entender que en España, un Estado que presume de ser de derecho, eh, que incluso va dando carnet de demócrata a otros partidos, ¿no? o a otros países, ¿no? que decide quiénes son demócratas y que no son demócratas, se criminalice la movilización. En Europa es conocido el caso de su aquí porque hay una movilización. Si no, nadie no sabe. No nadie sabe de la llamada. nadie sabe que la llamada. Ahí se sabe porque hay una movilización. Una movilización popular, una movilización de toda la ciudadanía. Y la ciudadanía no va a permitir que tres chavales paguen, paguen porque determinados señores se han visto obligados a cumplir la voluntad de la ciudad. Nosotros vamos a solicitar en todos los ámbitos donde nos sea permitido la solución inmediata de los jóvenes de las vías y le vamos a pedir al fiscal la retirada de la inmediata nunca. Y no me estoy nomás, simplemente reiteraros que estamos a vuestra disposición en todos los ámbitos y para todo aquello que nos sea por el lleno. Eh, este ha sido un documento que hemos hecho con prisa rabia y, y mucho esfuerzo entre cuatro colegas en un principio, Feli, Kiko, Abel y yo y luego pues tirando de, de gente como Jaime, gente como Curlos, gente como los vídeos de Peluca y tal, y hemos conseguido armar esto. Eh, algo que tiene que servir pues como herramienta y, y simplemente como herramienta. Entonces, en cuanto podamos, o sea, después de la, de la presentación en la filmoteca, lo pondremos en YouTube para que podamos hablarlo y podamos compartirlo. Sin más, bueno, no sé si vosotros queréis hablar, sino porque la gente nos interroge. Bueno, yo creo que sí, lo más importante, eh, tanto a Daisy, Asun como yo, si lo queréis decir vosotras. Eh, Daisy, sí que quieres decir alguna cosa pero bueno, yo un poco en nombre de ella porque ya les cuesta un poco más hablar y yo soy un poco más habladora de eso habéis comprobado pues agradeceros por favor a agradecimiento y por eso con constante y continuo y que vamos y lo más importante ahora es el micrófono que lo va a ir pasando el proceso con a personas que quieran hacer algún tipo de pregunta que levanten la mano sí. y lo que va pasando bueno, de la mano. bueno, yo pues, no, pues, vale. bueno, hago con una, una cuestión que no se ha tomado aquí. Eh, la obra que inició el Partido Popular era una obra totalmente ilegal. Era una obra ilegal y se ha demostrado ampliamente porque el Partido Socialista destruyó la obra del Partido Popular hizo terror a 10 y para destruir la obra tuvo que declarar ilegal porque si no hubiese cometido un delito de malversación de caudales públicos al destruir una obra ya hecha por el gobierno por la esa es la primera y la segunda es que qué puede hacer el pueblo cuando pacíficamente exige sus derechos ...y no se le da Cuando pacíficamente... pide que se le oiga... ...y no se le atiende. Cuando pide pacíficamente ...que les enseñe el proyecto de la obra... ...y no se le da... ...porque no existía. Cuando pacíficamente... ...y acogiendo a sus derechos... ...con el fiscal General... ...de la Región de Murcia... ...se presenta en la Judicatura... ...en la, en la Asamblea Nacional para exigir la paralización de la obra diciendo que es ilegal. Y la Asamblea Nacional le vuelve la espalda. Cuando la Judicatura, además, le vuelve la espalda, ¿qué se puede hacer cuando ya no hay nada que hacer? No hay otra solución. Pues yo lo digo muy claro. El artículo 117 de la Constitución dice textualmente que la justicia emana del pueblo y la administra, jueza y magistrado, el, ju el pueblo hizo justicia, que es lo que tenía que hacer. Esa es, la, esa es mi opinión, y además lo digo muy claro, aquí en España, por lo menos ni entender, mientras que la judicatura entienda el lenguaje de las gaviotas, yo no voy a creer en ella. Muchas gracias. Buenas noches, bueno no voy a hacer una pregunta, sí que voy a informar alguien. Yo estuve allí en las vías esa noche y muchas otras noches, pero esa noche estuve en primera fila. No sé cómo identificaron a tres chicos, los que empezaron a romper los cortes de las mamparas iban muchos de ellos con capuchas y con pañuelos negros cubriendo la cara. Yo estaba delante de la policía y nadie entendimos por qué. Cuando empezaron tres o cuatro a mover la mampara, la policía no se movió. Se hizo un círculo en el centro del paso a nivel y se quedaron quietos. Y además se cubrieron con los escudos. Se cubrieron todos y no se movieron en toda la noche. No pudimos entenderlo. Eso se podía haber parado en el primer momento que habían tres o cuatro chicos. ¿Por qué vinieron un grupo de chicos que no eran del barrio? ¿Cómo identificaron a tres del barrio? Si llevaban pañuelos negros los primeros, pañuelos negros en la cara y llevaban capuchas. ¿Por qué la policía no se movió? Pues no se movió, tenía que tener una orden superior. Se quedaron todos en círculo protegiéndose a sí mismos. Y eso no lo ha explicado nadie, quiero decir nadie de instancias superior. Yo estuve allí y no lo vi, y no doy crédito a lo que pasó. Nada más. por el cual nos pues, habéis involucrado a los que estuvimos, a los que estuvieron, y a la mayoría de la ciudadanía mexicana, que yo creo que, que ya está tomando conciencia de la gravedad de la situación. Y la pregunta, que no sé si es muy políticamente correcta, eh, ¿qué pasa con el resto de partidos políticos? Aquí hay un eurodiputado. Pero yo, o, o estoy muy despistada, o no he enterado, pero no he visto otros partidos políticos manifestar su opinión o personas que pertenecen a partidos políticos que hayan dicho esto es injusto, esto es ilegal, esto es inmoral, esto no puede ser. No sé, porque creo que los partidos políticos tienen fuerza y pueden presionar y pueden hacer llamamientos y pueden escribir en las redes sociales, en, en, en, en los periódicos. No sé si a lo han dicho algo y yo lo O los apoyos son un poco eh, así, un poco con silencio, no lo sé. Es una pregunta de la pregunta que no se ha enterado. Está documentado, Yo primero quiero reportarle a la familia que son un orgullo para este municipio. lucha por el sotelamiento, Es una lucha del municipio. ¿Cómo les decimos a nuestros vecinos y vecinas que vuelvan a luchar por cualquier causa si los abandonamos? No. Nosotros no abandonamos a nadie y no vamos a dejar de movilizarnos mientras que haya tres jóvenes cuyo futuro es de Y me ha puesto los pelos de punta, creo que hay que agradecer a los cuatro realizadores, talentos murciano, que no es la primera vez que pone su, su trabajo a servicio de causa de cosas justas. Y la verdad que volver a ver un salón de actos lleno, de lo que hemos pasado por el coronavirus, llena de energía, llena de energía y llena de optimismo. Pero sin embargo, sí pienso que falta alguien. Eh, uniéndome a la intervención de la anterior compañera. No entiendo como un alcalde del Partido Socialista, un alcalde que para pedir el voto sienta en la no le está en Y desde Aquí le pido, eh, yo sé que no tiene en su es mano la solución, pero sí tiene en su mano como alcalde, como alcalde de tres jóvenes. Está en primera línea apoyándonos. Así que les pido, por favor, se lo van a pedir a la plataforma también por escribirlo, que sumen a las mociones. Muchas gracias. y el ejemplo de las familias los propios jóvenes que están dando un ejemplo de lucha en condiciones emocionales muy difíciles también a los realizadores yo creo que hoy es un éxito que esté lleno al Moneo y yo simplemente quiero comentar dos cosas una que es difícil cuando cuando se consigue una victoria como fue la del soterramiento frente a la violencia institucional y a la violencia policial que hemos visto, pero sobre todo también a la maquinaria de intereses que había detrás que la sociedad organizada consiga un triunfo eso es de enorme valor social y lo que estamos viendo ahora es una venganza de ese mismo sistema que quiere hacer pagar a tres jóvenes porque no son capaces de aceptar que el movimiento social es capaz de obtener victorias de vez en cuando además es difícil volver a demandar un movimiento cuando la mayoría pensaba que aquello ya estaba conseguido y aquí está el gran mérito que cuatro años después se ha conseguido volver a levantar la bandera del soterramiento para decir que la lucha no ha acabado hasta que los jóvenes no ya estén absueltos, sino que ni siquiera lleguen a juicio. Estamos hablando de una lucha que ha venido de unos años atrás hasta este momento en el que volvemos a relanzarla otra vez con el ponemos lleno, pero yo quiero acabar diciendo que esto también va de futuro, porque esto también es una señal, es una señal que está detrás de la ley Mordazna, es una señal de la violencia institucional represiva. Es una señal que nos está diciendo que si la sociedad se moviliza y eligen a la a cualquiera para castigar y le castigan, pues están diciendo que no nos movilicemos, no ya lo que hemos hecho, sino que no hagamos nada en el futuro. Yo creo que esto hay que ganarlo no solo por los jóvenes, por sus familias y por el movimiento pro sino por la democracia en este país y por el futuro y la posibilidad de que los movimientos sociales vuelvan a obtener victorias. Puesto los ojos de grupo me lo le, le agradezco a los que lo han realizado su esfuerzo y su abnegación. Quisiera dejar clara una cosa: se han dicho que sí, todos, pero tenemos pendiente, además de todas las actividades que va a seguir haciendo la plataforma, la plataforma de las vías el día 17 de marzo, una manifestación que tenemos que conseguir entre todos y todas. Llenar las calles de Murcia es una obligación. No podemos consentir que a tres muchachos que tienen la vida por delante en este momento los metan a la cárcel. Sería una gran injusticia. Y estoy de acuerdo con lo que decía Antonio también ahora mismo. La ley Mordaza es algo que la están utilizando para amedrentar al pueblo y hacer que la gente que seguimos luchando se desespere y pierda la esperanza. No podemos consentirlo. Continuamos nuestro calendario de movilizaciones. Se están haciendo, aunque yo estoy algo limitado últimamente, se están haciendo actividades permanentes, sobre todo en los barrios, poniendo mesas de de firmas y expandiendo la idea de la movilización. Pero lo que sí que está claro es que tenemos que pedir a la ciudadanía que no vuelva a consentir nunca más, que monstruos y miserables como el delegado del gobierno, que se llama Francisco Bernabé y que en esta murcia, continúen ocupando puestos en el espacio público. ¡Damos! estaba allí y, y yo, son inocentes tío. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de Ángel de la plataforma de transporte que tuvieron el día 3 de octubre de 2017, y todo lo que se generó después. ¿eh? A mí me llamó la policía y Arcadio radio de Alcantarilla tres o cuatro días después, yo fui preparado porque pensaba que la en Sangonera y tuve suerte que el inspector dijo, yo tengo la potencia de mandarte al juez o decir que te vayas, y voy a decir que te vayas. O sea, porque yo también reconozco que hubo mucho policía que también era cómplice con la lucha del, de los barrios. Luego había otros como Chiles que no, ¿vale? Pero hay otros que, que, no, que no pillaban lo que estaba, o sea, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Y, y yo quiero acordarme también, de menos, mí, de, mí de la manifestación de Madrid. ¿eh? La manifestación de Madrid fue exagerada. Y fue exagerado porque el movimiento vecinal de Madrid se mojó a tope. Porque de hecho, por número la gente de Murcia fue gente muy concreta, con unos autobuses, no sé si fueron mil y pico o dos mil. En Madrid había más de mil personas, ahí están la foto. Entonces yo quiero darle las gracias al movimiento vecinal de Madrid que se mojó para que en Madrid se hiciera una manifestación, historia con Murcia. Y antes de esto, Murcia era de chiste. Cuando iba a poner con Murcia, ah, Murcia, parecía con leche, ¿vale? Después de esto, a Murcia se nos respeta. Y cuando se habla de este Murcia, no sé qué, hay gente que dice, no, es también hay gente con dignidad. Porque esta vez no hay gente con dignidad, con decencia y con insumisa. ¿Por qué esto se ha ganado? Pues porque ha habido una actitud insumisa y totalmente digna. Entonces, ya solo falta que los colegas se hagan al suelto y que podamos disfrutar de ese hueva o de todo lo que venga, ¿vale? Y lo que decía el compañero, el alcalde tiene que estar aquí, que no solo vale echarse la foto, otro, de otros partidos han ido, y claro, no lo sabe, pero hay mucha gente que está apoyando, eh, sin buscar la foto, en silencio, etcétera, etc. Porque el movimiento vecinal nos decía que el protagonismo tenía que ser de los vecinos, y eso, había gente que lo ha respetado a tope. Nadie ha visto la, una bandera, nadie ha visto una pancarta porque era una historia del movimiento vecinal. Y se ha respetado lo que se pidió en su momento del movimiento vecinal. Termino. No, no sé si se acaba el tiempo, pero.. Eh... Quería, esta noche sí que estoy yo también un poco emocionado. Estos chicos, estos jóvenes, estos amigos, estas familias que son los que han hecho el documental a mí me han conquistado. Creo que han hecho un trabajo muy profesional y que nos va a ayudar mucho a dar a conocer eh, la situación de, de nuestros hijos eh, en la región y fuera de, de la región. Eh, daros las gracias públicamente porque creo que a lo merecéis, habéis hecho un trabajo contra los lujos, pero creo que se ha demostrado un trabajo muy importante. Darle las gracias a Manu Pineda, que le hemos hecho una pequeña encerrona, porque venía a Murcia a saludarnos y le hemos metido aquí en este tinglado. Además, le hemos cogido la palabra de que si realmente sirve para algo ir a Estrasburgo, nosotros iremos a Estrasburgo y llevaremos nuestra protesta hasta allí. Eh, eh, y exigiremos nuestras nuestra reivindicaciones en Estrasburgo si aquí no nos, no nos escuchan. Eh, mm, mi querida amiga Bremer ha hecho una pregunta que nos hacemos todos, que es por qué no están aquí otras fuerzas políticas que están por la causa y que han estado allí eh, sacando de alguna manera rédito al soterramiento. Eh, tengo que decir en honor también a la realidad que hemos tenido una entrevista con el delegado del gobierno que nos atendió muy amablemente y que nos consta que ha hecho eh, algunas, no creo que todo lo que, lo que podía hacer, pero sí que ha hecho algunas de las cosas que se comprometió a negociar y a presionar. El próximo martes tenemos una entrevista con, con el alcalde de Murcia, hemos conseguido por fin entre unos caminos y otros que nos recibe y le vamos a transmitir lo que se ha transmitido aquí públicamente esta noche, de que si él es el alcalde de todos nosotros, si él ha celebrado el soterramiento, si tienen un proyecto encima de la mesa que significa ampliar la ciudad de Murcia hacia el sur y que quede tan bonita y tan, y tan bueno, pues que lo celebre también que nos apoye y que lo podamos celebrar nosotros. Eh, también con ellos, ¿no? sobre nuestro hijo, que nosotros lo podamos celebrar. Eh, queda un pequeño camino. Eh, hemos conseguido una cosa muy importante que no nos creíamos. Durante tres años y pico hemos mantenido una llama, que le llamábamos nosotros ayer en las vías, mantener la llama viva todos los primeros jueves de mes. Gracias a muchos de vosotras y de vosotros y de otra gente que no está aquí, una vez una y otra vez otra, hemos estado manteniendo esa llama para que no se apagara. Desde hace unos días le hemos metido mucha yesca a eso para que dé mucha más luz y mucho más calor. Y necesitamos, o lo decimos así de claro, el apoyo de, todas, de todos vosotros porque de aquí al día 24, y después también, pero de aquí al día 24, va a haber una intensidad en las acciones, en las reivindicaciones, en la calle, y sin el apoyo vuestro no llegaremos a ningún lado. Nosotros como familia nos ha habido las gracias. Yo lo agradecemos es una es recíproco, pero es nuestra obligación lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque es nuestra obligación familiar y social y moral y lo vamos a seguir haciendo hasta el final de nuestros días. Muchas gracias. Y me da rabia, y con esa misma rabia y, y lucha que tengo dentro, les, les pido a todos los jóvenes, bueno, no estamos aquí, pero los que, a los que estamos ahora mismo en la calle y no saben de esta situación, pues organizémonos, nos ponemos en la calle, repartimos folletos, vamos a las mesas que, que se están organizando y vamos a, a difundir todo esto. Así que vuelvo a reiterar lo que digo: nativos extranjera la misma clase, pero, y los vestidos. Somos los vecinos, así que nada, muchísimas fuerzas y vamos a dar aquí siempre. Bueno, yo reiterar agradecimiento reiterar por permitirme, esto es un lujo poder estar aquí con vosotros. Para mí es un tremendo honor poder compartir este espacio con las madres y con los padres de, de los chavales. Si deciros que el objetivo es que no se llegue a juicio y para eso tenemos un mes y medio. Un mes y medio para pelear con el mensaje. O sea, un mes, perdón. Un mes y un día. ¿Qué? Un mes y un día. Un mes y un día, perdón. Que soy, no, soy, no soy de ciencia <risa> tenemos un mes tenemos un mes para conseguirlo la diferencia de mi querido compañero Sergio que como él es abogado tiene, tiene forzosamente que creer en la justicia yo tengo serias dudas entonces, creo que conseguiremos o no conseguiremos el objetivo si andamos determinadas vías algunas se están andando y otras se tienen que andar eh, la presión social ha permitido soterrar que este. La presión social tiene que conseguir que se suelten a los rehenes. Y eso necesita que nos volquemos este mes de forma incansable. De forma incansable haciendo mucho ruido que se nos vea y que se nos vea en todos los sentidos. entonces eh, Nada, deciros por supuesto que vamos a estar con vosotros en todo lo que haga falta y, y a seguir luchando hasta la victoria siempre que en este caso es hasta la solución.